Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Mendoza Quiero enviar un saludo muy especial Para el magazine de fin de semana Raíces de mi país Que se emite en Estelar TV La magia de estar contigo Por Canal 31 en Redcom Un abrazo